¡Estoy a nueve kilómetros y aprietas escape! ¡Se para! ¡Vamos tú, sí, tú! Okay, sí, sí, sí. Llegará, ya está. ¿Trato de por vida? Se ve ilegal, señor. Necesito que cierre Ok. Eso. Carl, ¿cuántos kilómetros? Eh... Uh, cuatro. ¡Mil! ¡Qué mentira! ¡Me parí contra la ley! <risa> ¡No! Sí. En Estados Unidos de América. Por alguna extraña razón, mi taxi me trajo con... Excel. Y ahora estamos hablando... Quiero que conduzca como él, Leo no. Acercándose a todos... No detrás de este tú caca! Miren al mío, es el mejor. ¿Qué está pasando? No, no, no, no, no, no, no conozco Arrojé mi escritorio. Ah, uh, Jimmy. ¿Sí? ¿Es legal que ponga no, en mi escritorio? Fui a hablar con Chandler porque pensé que quería persuadirte a... Que me hiciera salir del auto.